Amigos, en esta ocasión se presenta Luis Alfredo Agudelo, artista de música popular, y Gilmar Rusen, artista crossover. Sí, en apoyo a los damnificados del Corregimiento de San Antonio de Prado por la gran avalancha que hubo. Este domingo 17 de julio, desde las 10 de la mañana hasta las 4 pm, estarán apoyando la triste causa de los damnificados del Corregimiento de San Antonio de Prado. Los esperamos con su aporte. Dios los bendiga.